El artículo 205, como todos los artículos de un código penal, que no es voy a cerrar, todos los artículos de un código penal prevén situaciones malas. Porque esa es la naturaleza de un código penal. ¿no? El que mata a alguien será sancionado con pena de tantos años. El que viola a alguien será sancionado así. Ese es la excepcionalidad de lo que nunca debe ocurrir en una sociedad, estimada señora. Quería decir es un no código penal pero señor le digo con el corazón de la mano nos sentaremos usted y yo en la mesa del señor embajador de frente como hermanos sin pelearnos sin insultarnos ni enojarnos lo leeremos en 205 no hacía daño tenía más bien causales de justificación únicas le digo un caso y se lo demuestro y con todas las cámaras aquí lo invito a sentarnos en el despacho del embajador sentarnos y le explico y le leo querido amigo, querido doctor, profesional, compatriota boliviano, hermano, el artículo 205, prevé lo que los abogados llamamos causas de justificación. Y prevé dos causas de justificación, que son justamente las que se aplican a nuestra realidad. La primera causa de justificación es lo que usted dice, lo que ha dicho el doctor está fuera, que la medicina no es dos más dos. por supuesto la medicina no es 2 más dos. y saben yo los comprendo a los médicos y los entiendo porque saben, al fin y al cabo el médico siempre va a pelear una batalla que la va a perder, porque al fin y al cabo todos nos morimos un día o no, o hay alguien que ha dicho no, este médico es tan famoso que ha hecho vivir 300 años una persona, o esta persona nunca se muerto porque tiene ese médico ¿Existe eso? La gente igual se va, igual acabamos todos en el mismo destino, acabamos en una tumba, igual, igualito. Y en medicina hay situaciones imponderables, ¿no? Una glicemia elevada, yo no soy médico, usted sabrá, querido doctor, una glicemia elevada, una situación extrema, que es una situación de fuerza mayor, que por mucho que hasta haga la operación más perfecta, hay una condición sobreviniente médica que lo que lo, eh, lo ultima, ultima a la persona, así que la persona no sobreviva y eso está ahí, está en este artículo, dice quedará exento de responsabilidad penal cuando en el caso concreto hubiera tenido influencia determinante en la producción de resultados, perdón, el número dos, el resultado sea consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos, de imposible o difícil previsión dentro del campo de la práctica de los profesionales de la salud al prescribir, efectuar un tratamiento o procedimiento médico. Doctor, en el actual artículo que tipifica el homicidio culposo que se aplica a los profesionales de la salud, no hay esto. En la actualidad, doctor, si está, está detrás de la señora, y no, doctor, no se sé ha ido. ¿Se fue el doctor que estaba acá? Está ahí. Está sí, ahí. ahí. ¿Sí? Escúchenos. ¿Para qué a soberbia, doctor? Escuchémonos entre nosotros, mis compañeros. Esta causal, doctor, usted que está ahí atrás, venga aquí adelante, no se escape, no tenga, tenga la lealtad y la dignidad de venir aquí adelante sin miedo aquí lo queremos, lo valoramos y yo voy a salir abrazado de usted porque es mi hermano Boliviano dice el caso de que haya lo que les ponía como ejemplo una glicemia, una situación que no se pueda prever en la salud que no pueda que no pueda preverse, le vino un ataque, se le paró el corazón en el antiguo artículo una persona de mala fe no tenía esa causal, ese eximente de responsabilidad y podría procesarlo, querido doctor hoy en día con este artículo con esta base esa persona, ese profesional se salva ese profesional puede ir donde el juez y decirle señor, yo hice todo lo que tenía que hacer pero el señor tenía una glicemia elevada y se le subió el azúcar y se murió hoy no puedes ahora podías ya no el artículo 100%. y bueno, se lo merece segunda cosa escúchame bien teníamos carencias médicas, no hay insumos, tenemos, Tenemos. ¿Tenemos? correcto, fuera de colección, todavía tenemos. Falta un equipo, y por ese equipo esa persona pierde la vida, por la falta de ese equipo. Hoy en día no tienes cómo demostrar, no puedes demostrar, no tienes cómo demostrar de que se ha muerto no porque eres un médico negligente, sino porque no tenías el equipo de, qué sé yo, tú sabrás el mecanismo electroshock o desfibrilador no sé cómo se llama. Micrófono. El, no tenías el, el, el elemento para, para salvarle la vida se pico? <risa> con este código hermano si mañana te pasa eso tú vas y le demuestras, mire, yo le iba a salvar la vida pero sabes, en el hospital Vierma de Cochabamba en mi unidad no había el desfibrilador y no pude reanimarlo. Ah, no, usted exento de responsabilidad penal. Te lo leo, mi hermano, para que no creas que te estoy contando el cuento. No, no, no, puedo... En el caso concreto, mira, quedará exento, estoy hablando, hermano, escuchando. Quedará exenta de responsabilidad penal cuando, en el caso concreto, hubiera tenido influencia determinante en la producción de resultado la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión. Chuita, chuita, ¿no? Lo que acabo de decir, o no. Groceries. O no hablamos castellano, compañeros. A ver, veremos de nuevo. Quedará exenta de responsabilidad penal cuando, en el caso concreto, hubiera tenido influencia en la producción del resultado, la carencia de medios técnicos indispensables y vinculados de manera directa con el ejercicio de la profesión. Hoy en día, código penal tipificación de, de, de homicidio culposo no hay esta causal de, de, de eh, excepcionalidad causal de justificación como se llama en el derecho este código mi hermano y te agradezco a vos, el único que se ha quedado de todo ese grupo de médicos y es, ah bueno mi respeto, mi cariño entonces. este artículo así como lo ves y mira, no tengo por qué engañarte yo soy abogado y amo mi profesión, amo como como la amo a mi mujer sin ánimo de engañar, ni mentir a nadie, ni perjudicar a nadie. Este artículo era, era, ya no es, ya no es, era mucho más beneficioso que la actual tipificación del Código. Por eso, tú me decías, 45 días, ¿sabes mi hermano? 84 acuerdos firmados, o mejor dicho, 8 acuerdos firmados, con el doctor Aníbal Cruz, y a mí me consta, este código no lo ha hecho el Ministerio de Justicia, lo ha hecho la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hay cosas que me consta, que yo he visto. Hemos redactado este artículo. La presidenta Montaño le ha mostrado, lo ha leído dos, tres, cuatro veces. Las cosas que yo te estoy leyendo, las han firmado, mi hermano. Los han publicado, el, el doctor Cruz lo ha ganado y lo ha puesto aquí. Lo ha mostrado así, en la sala, Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se han firmado otros acuerdos. Ha habido una negociación dos días, el 31 y el primero, a la mitad de Año Nuevo. Mi colega, el ministro Carlos Romero Bonifaz, ha dirigido esa negociación. 14 horas primero, 14 horas después. Se ha llegado a un acuerdo. Se derogan tres decretos, se establece la convocatoria, se ha jalado un montón de cosas. Los médicos han firmado el séptimo acuerdo. No. Queremos la derogatoria del artículo 205. Se ha derogado el 205, hoy en la tarde, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y tú me dices a mí, ¿qué pasa con 45 días? Esta noche, en Buenos Aires, queridos amigos, no les digo de oposición porque no se merecen, pero que tienen, que han tenido una crítica dura, que yo la respeto, la valoro, la sumo, la distinguida compañera que no quería que hable de mi amigo y maestro, el profesor Eduardo Aranda, Vayan a sus casas y en el fondo de sus conciencias respondanse a sí mismos. Si Bolivia, 12 años después, es una peor nación que hace 12 años, o es una mejor nación. Es una mejor nación.